La carta Yovi, la carta Yovi, la carta la carta la carta la carta la la carta la carta la Oiga, mijito Rodrigo, vamos, vamos a jugar a la plaza, vamos, vamos, salgamos un ratito, la carta salgamos, vayamos a jugar. Vamos con, los, vamos con los amiguitos. Están jugando. Están ahí con la pelota y jugando harto. La carta Yugi. La carta Yugi. La carta Yugi. La Yugi, la Yugi, la carta Yugi. Ya, pues. La, la Rodrigo. La lluvia, Por favor, vamos, vamos. Si va a estar entretenido y solcito. Está rico. Está rico el día. Lluvia, Vamos, lluvia, salgamos la un la ratito, lluvia, no es bueno que esté aquí todo el rato. Las cartas las la cartas la, carta la, la, carta la, la, la Ya, la pues lluvia, Rodrigo, la todo lluvia. el día con eso de las cartas Yugi, la salgamos un ratito. La Vamos, ya no vayamos a la plaza, pero vayamos.. La no sé, vayamos al zoológico. Vamos a algún lugar entretenido. ¿Sinca? La carta cine, algo. la carta lluvia. La, lluvia. La, lluvia. La, lluvia. la carta la la la carta Mire, mire, mire Rodriguito, mire, mire, mire. Mire, le traje un amiguito. La le traje lluvia. un amiguito, mire, mire, mire. Mire, mire. El Juan Lucas. La la mire su amiguito el Juan la Lucas, mire, mire. La carta La carta de Yugi, la carta... La ya carta pues, Rodriguito, Yugi. mire, mire, va a dejar al amigo hablando solo... Ya pues, Rodriguito, el, el, el Juan Lucas vino aquí a verlo, tiene un concierto, después vino aquí un ratito corto, mire, mire, le vino a cantar una canción, La carta de Yubi. pero Rodriguito, mire. Ya pues, Rodrigo. ya pues, mire. Pero si mi, mire, vino, vino su amiguito. Mírelo. La carta Yu-Gi-Oh! La lluvia, la lluvia, la carta Ya, la Rodrigo. ¿Sabes qué? Me tienes cansada. Si, no, si no sales a jugar ahora, te voy a, te voy a quitar a tu mascota. ¿Ya? ¿Te quedó lluvia, claro? La carta de Yugi. La Yugi. ¡Lo cacté giro! ¡Lo cacté ¡Lo cacté ¡Lo cacté giro! ¡Lo cacté giro! ¡Lo cacté